Morning, guys. It's Stephanie here. <laughs> In this video, I'm gonna show you how to cook a milanesa una milanga. Buenos días, amigas. Esto es Stephanie Blog desde Utah para el mundo, mundo. Y coge la bola. Cógela, amigas. Hoy, en el vídeo de hoy, les voy a estar mostrando el día a día de cómo se lleva la cuarentena. Cómo llevar la cuarentena con una cuarentona. <ríe> si estás viendo mi canal por primera vez, te invito a suscribirte, a comentar y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas los videos de esta hermosa carita de muñeca. No me maquillé porque no lo necesito. Me gusta la belleza natural. ¡Na! No puedo, no me maquillé porque voy a estar maquillándome el domingo para ustedes. Estoy cocinando, estoy de ama de casa, tengo que limpiar el pantry, pero ahora tengo que alimentar a mis bestias que están hambrientas, mis hijos. Les voy a hacer unas milanesas y bueno, les voy a mostrar en el video cómo ...es el día, día en un encierro de cuarentena... Eh, ...les voy a estar dando información importante... ...sobre el coronavirus, amigas... ...es importante lavarse las manos... ...es importante no salir y cumplir... ...con las normas... ...la cosa es más brava de lo que parece... ...se decía que los ancianos nada más... ...iban a ser afectados... ...hay niños, hay niños... ...si bien el nivel de impacto es menor... En niños, pero también jóvenes. Amigas, cuídense. Esto es serio. Quizás sea una nueva... Perdón. Ay, ¡Me falta oxígeno! Si no saben lo que es un bostezo... Si te pasa como a mí, que trabajas de noche editando. Amigas, tengo novedades. El domingo en mi en vivo se los voy a estar dando. No te pierdas mi en vivo de 4 p.m. a 7 eh, horario Centro de Montaña de Utah, Party. Amigas, les cuento. Eh, el virus es bastante eh, serio. Eh, tenemos que colaborar, ser ciudadanos conscientes y hacer lo mejor que podamos. Tengo una información súper importante de muy buena fuente: lavarse las manos. No se desesperen si no tienen gel porque el jabón, el jabón, sí, como lo escucha de lavar platos, su composición química destroza este virus. Así que me limpian todo con jabón de platos, se limpian. Cuando salen afuera, díganle a sus espositos, porque como en mi caso, deleguen a una persona que salga, y esa persona es la que debe de llevar máscara y cuidarse, lavarse las manos con jabón, limpiar todo lo que toquen, pásenle toallitas y jabón, jabón de plato, a todo lo que esa persona trajo y es nuestro granito de arena para contribuir porque si hay algo que esto nos deja de enseñanza es que la gente no se lava las manos. No se lava las manos. Es triste. Hace años que venimos tratando de concientizar. Vamos a cocinar. Mis manos ya están súper limpias. Yo solamente voy a estar aquí conversando con ustedes. Yo estoy entrando un poquito en un estrés. Porque, porque a mí el encierro no me gusta. Pero bueno, entiendo que hay que ser consciente. Quizá también fui un poquito inconsciente. Les dejé aquí. Vayan a la sección... Eh, Community, Comunidad, ahí les dejé unos videitos de información súper importante de España, de un audio de una doctora que cuenta la realidad, la real realidad. Y no se me desesperen, eh, tendremos que acostumbrarnos a vivir así. Es un tiempo de reflexión, de limpiar la casa, de estar unidos como familia, de centrarnos en la familia, como en mi caso, de leer las escrituras si sos creyente, de creer en Dios, de centrarnos, dejar un poco el materialismo, el consumismo y, de, y centrarnos en lo importante, en el, en el apoyar, en el ver por el otro, en cuidar a tu familia, en comer juntos a la noche, en dedicarte a eso entonces amigas las estoy invitando a suscribirse a mi canal a no perderse la información yo les agradezco mucho por sus comentarios porque son los que me ayudan a darle lo que ustedes quieren de mi canal eh, gracias por sus largos comentarios por el tiempo que ustedes toman los voy a leer todos los voy a tener en cuenta y por favor déjenme sus opiniones porque son importantes para mí cada uno de ustedes Tiffany se preocupa por sus seguidores y amigas, amigues, amigues. <ríe> Ay, amigues, amigues. Ámense, ámense. Regálense flores, pero flores de flores que no sean artificiales para que no destrocen la naturaleza. Me encantan las rosas. Soy loca por las rosas. Si quieren, hacemos un ping-pong de preguntas y respuestas. un... Ping-pong. Ping-pong. ping ping ping ping ping ping Hacemos un ping-pong. Ping-pong. Ping-pong. Miren cómo muevo mis hombros. Hacemos un ping-pong. Miren, yo tengo un don... Miren lo que hago. Soy como Michael Jackson. Miren. ¿Ven? ¿Quién puede hacer? Los desafío a hacer esto. Cuando era joven lo hacía mejor, porque. Ok, mis queridas. Vamos a cocinar porque los niños tienen hambre. Les cuento. Bueno, ya les di los consejos. Ya me voy a cocinar. Agarra ahí. Hola, Dayan. ¿Estás haciendo unos deberes? Uh -huh. Me alegra mucho, muy bien. You got un pet. Good job. Oh, sí, amigas. Es un, es un bird. Están haciendo los deberes. Mira, okay. ¿dónde anda? Así es como hacen ahora los deberes. Tengo uno, dos, tres. Wow, ¡Qué divertido es ir a la escuela en estos tiempos! Aquí estoy grabándoles de nuestro encierro. Porque los niños ahora están haciendo así. Dayan está en mi oficina haciendo ¿Qué está deberes. ¿Te gusta hacer deberes? ¿Verdad? Es muy divertido. Qué lindo. Son como video games. So, esto es como un video game? Tú sos un wizard y cuando haces cuando haces spells te enseña math. Wow, good job. Y garras garras pets y todo. Bueno, te dejo para que hagas tus deberes, ¿ok? vamos amigas mm oh.